Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy voy a pasear por Sakura, eh, o por, sí, por un lugar así medio natural, medio alejado, este durante el día y durante la noche me espera un bus porque de aquí me dirijo a Osaka en un bus nocturno. ¿Quién es este? ¿Un luchador de sumo? Me gustaría poder leer su nombre pero no entiendo. Puedes ver el Sky Tree desde aquí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! Estaba tomando la línea, este... Sobu, y también se veía muy cerca. <risa> Llegamos a la estación de Sakura, escrita con kanjis diferentes al de Sakura de árbol. Parece que estamos en la prefectura de Chiba, es un poquito um, tranquilo, no hay mucha gente, vamos a ver qué hay. Me gustan este tipo de lugares, está más en el campo, es más tranquilo, se siente la diferencia en el ambiente, con el ambiente de Tokio y las grandes ciudades así. Qué bonito, se respira tranquilo. Este es el Oji Sosan, cuyo poder o fuerza tiene, está con, tiene que ver con la crianza de los niños. Y parece que hace frío, así que le pusieran ese montón de ropa. Y ahí se ponen las ofrendas bambús por aquí que nos están dando un buen fondo casas de los samuráis estamos revisando y entrando pues vamos a ver un par de eh, casas antiguas de los samuráis por ejemplo en esta no se puede entrar pero al menos podemos ver esta es una cocina antigua La entrada, de esta, este, la entrada para esta habitación es pequeña porque, a propósito, porque las personas que entran por aquí necesitan entrar desarmados. Entonces tienen que desarmarse, quitarse todas las armas y entrar en esta sala, en donde encontrarán otras personas desarmadas también. Este es el baño, un baño antiguo, tenemos la tina antigua, el balde antiguo, el taburete antiguo y todo es antiguo el año 1800 o algo así el baño, no sé si les puedo mostrar es un baño muy pequeño un estudio antiguo, todo es antiguo esta debe ser la sala tenemos un kabuto ahí que es el, el casco de, de, del uniforme de los samuráis antiguos en esta casa, en la nueva que vamos a entrar esta es una casa, bueno, un poco modernizada. Tiene agua, <risa> tiene grifo, tiene la cocina antigua, pero creo que van a utilizar mejor esa, que es cocina de inducción eléctrica. samuraida Maldición, miren este insecto. Por poco y lo toco. Se, se, se camufla de forma excelente. Se mimetiza de forma excelente con la naturaleza. Mientras no salga volando y no me salte en la cara, creo que está bien. Ah, ah, ah. Ah, de quiero, eh. de quiero, de quiero, de quiero. Mucho, mucho. Gambarei. No sin que yo mi ¡Oh! ¿deきた ya! ¡Deきた! Esta es la tercera casa uh, Y vamos a entrar Objetos antiguos Monedas antiguas, no, monedas, ¿cana? ¿no? Cerámica antigua Tal vez esta era la casa de este señor Tal vez un baño antiguo Yo... En la antigüedad, este, la paja era utilizada para protegerse del agua mientras llovía. Entonces, Por eso todo esto de aquí está hecho con paja, al menos el techo por debajo. Estos son los mapas, no los de mapas, estos son los planos antiguos de las casas. Si alguien puede leerlos, este, me ayudará en los comentarios, por favor. Pero no creo que haya alguien que pueda leer esto de forma precisa ahora en día es la Tsuchikabe, o la tierra, o sea, la pared de tierra uh, y está explicado por capas, eh, qué tipo de cosas tiene entonces, si ven este material, debajo de este material, que es tierra uh, tiene distintas capas, entonces la, la capa externa es ya la completa, la siguiente capa es uh, me, está un poco como que quitado, la siguiente capa tiene como uh, el soporte es el cany de soporte, algo que atraviesa. Y al final, este de aquí Es está escrito como que la pared rough, la pared en crudo. Y después, al final, tenemos los pequeños soportes aquí. De todas estas capas se componen las paredes de esta casa. No que enganché. Esto... Jokano. Ah, Shikui. Shikui. Shikui. Estas casas, dicen Nihon y San, son patrimonio uh, de Japón. Entramos a un jardín. Samurai. Es espacioso. Es como una casa de campo. Lo que ahora conocemos como una casa de campo, porque antes casi todas las casas eran de campo, ¿no? Vamos a entrar a este bosque de bambú. ¡Qué bonito! Caminando por estos bosques uno se tranquiliza, se siente tranquilo. Encontramos más bambú, la cuesta Hidori, va a estar repleta de bambús. Si el camino al cielo es diferente para cada persona, el mío tal vez tome esta forma. No es que voy al cielo. みたいもやしもやし。ブロテスか<笑><笑> <あー>、<笑> Aquí tenemos al dios risueño Ebisu. Te le acercas y le acaricias a aquello que te quieres curar o aquello que te duele. Como está escrito ahí, el dios de la protección de las enfermedades. Tenemos al dios Zorro o Inari-san. Ah, es el dios de la felicidad la longevidad y la riqueza y ahora voy a cruzar este portal místico cuando cruce este portal místico tal vez no regrese a este mundo yeah. Antes de que los restaurantes nos cierren, ah, vamos a comer. Voy a subir al segundo piso a ver qué hay. Hay este tipo de asientos también, pero yo no puedo sentarme así. Ah, porque soy pésimo, me tenemos los pies. Yo no soy flexible como antes. De hecho, nunca fui flexible en primer lugar. Wow, miren esto. Esta es una casa antigua. Tengo una armadura y se puede comer aquí Quisiera comer aquí pero es que no puedo mantenerme sentado sobre mis piernas por mucho tiempo Bueno, vamos a comer A mí me vino un yacodón con un poco de soba caliente y vegetales ¿Y esto cómo se llama? ¿Ten? Tentoji soba Tentoji soba soba de hecho también se dice porque está hecho con pollo y con huevo Oya significa padre y ko significa niño Entonces Oya es el padre porque es el pollo que está preparado Y ko de niño porque es el huevo básicamente Es la relación más Aquí tenemos un modelo a escala, una pequeña maqueta de el campo de experimentos agrícolas de QJT. Así se veía, se veía antes. Parece que en este tipo de lugar se, firmó, se filmó a los Power Rangers. No sé cuáles son estos, creo que son el Mystic Force. Pero alguien me corrige si es que no entiendo bien. Eh, no, con todo, de todas formas, es el escuadrón Super Sentai. Y también se ha filmado este drama. Tendremos que salir rápidamente de este hermoso amanecer. Ya no hay que atardecer. Este, porque tenemos que salir a ver otro... Otro edificio, así que nos dirigimos para allá. Esto se llama Tokonoma. Ah, ahí tienen pegado el kakejiku. Kakejiku son los pergaminos colgantes. Y usualmente se ponen adornos como flores, etc. En este caso tenemos un poco de cerámica en el suelo. Llegué a la estación de Shinagawa. Vamos a buscar unos casilleros, son casilleros en los que puedes poner tus cosas por una cierta cantidad de dinero si pones por una cierta cantidad de dinero y de tiempo así que vamos a sacar estoy caminando por las calles tranquilas de Shinagawa me dirijo hacia la estación de aquí. edificios muy altos oficinas um, luces se ve bastante bonito. Um, más, la cámara no puede hacerle justicia a lo que estoy viendo con mis ojos. Pero se ve bonito, se ve bien, se ve bastante moderno. Pero da ese ambiente de que son oficinas más que todo, y, uh, edificios importantes. Ya ah, miren esto, qué bonito. Los árboles están iluminados a lo largo de todo ese pasillo por el que viene caminando y aquí también de Hoy me toca comer a lo pobre. Y ni tan pobre porque todo eso me costó um, como 11 dólares. Pero tengo la sensación de que voy a comer más que con, esos mismos, eh, con ese mismo dinero en otra parte. En el restaurante, por ejemplo. Papas fritas de eh, crema y cebolla. Eh, té caliente. Fresas en chocolate blanco. Eh, Dos de eh, atún, lechuga, jamón, queso y huevo. Uh, pan con con salchicha y un pan de melón voy a probar estas estas fresas bañadas en, en chocolate blanco mm. Mm, rico pero las fresas están duras es como si estuvieran deshidratadas pensé que estarían más suaves voy a ir en uno de esos el uno o el dos Voy a ir en estos buses llamados Wheeler Express. Nos vemos en 8 horas. Con esto creo que termina el día de hoy. Um, así que muchas gracias por acompañarme en este día también. A partir de ahora les compartiré Osaka. Muchas gracias. Oscar Samaresta. Dane. Bye bye.